a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. En esta ocasión hablaremos de la información que podemos obtener del espectro de resonancia magnética nuclear de Proton. Sin más, comencemos. Platicaremos sobre la información que nosotros podemos obtener o leer en un espectro de resonancia magnética nuclear de protón. Como es costumbre en este canal, iniciaremos con la pregunta: ¿Cuánta información podemos obtener de un espectro de resonancia magnética nuclear de protón de una dimensión? Es muy importante saber que la calidad y resolución que podemos obtener en un espectro de resonancia magnética nuclear de protón dependerá directamente del equipo utilizado y la fuerza del campo magnético del mismo. Dicho lo anterior, podemos obtener cuatro principales datos de un espectro de Proton, los cuales son The cat desplazamiento químico, protones equivalentes, integración y el acoplamiento spin-spin. Iniciemos con el desplazamiento químico. Para definir el desplazamiento químico, delta, necesitamos elegir una sustancia como referencia para medir, ya no frecuencia, sino diferencias de frecuencia. Dicha sustancia es el tetrametil TMS, que presenta valores muy bajos de frecuencia dado que la densidad electrónica sobre sus hidrógenos es alta debido a que el silicio es menos electronegativo que el carbono, por lo cual se le asigna al tetrametil Silano, el valor de delta, cero. El desplazamiento químico de los hidrógenos de otras sustancias se calcula con la siguiente fórmula donde nu -i es la frecuencia de absorción del hidrógeno que estamos considerando, nu tetrametil silano es la frecuencia a la cual absorbe el tetrametil silano y nu 0 es la frecuencia aproximada a la cual trabaja el equipo que se está utilizando, si es un equipo de 300 MHz, entonces nu 0 es 300 por 10 a la 6 Hz. los desplazamientos químicos no solo son independientes del campo aplicado sino que también toman valores usuales entre 0 y 12 partes por millón, muy cómodos de usar con memorizar y tabular. Con lo anterior podemos entender al desplazamiento químico como ¿Qué tan a la izquierda del espectro podemos encontrar una señal proveniente de un protón? La cual estará determinada por qué tanta densidad electrónica esté alrededor del hidrógeno. En otras palabras, mientras más cerca del protón se encuentre un átomo o átomos electroatractores, más hacia la izquierda del espectro aparecerán las señales. Toca el turno de los protones equivalentes. Para poder entender esto, pongamos como ejemplo la molécula de la acetona. Como vemos en el espectro, presenta una única señal en 2.09 partes por millón. Esto se debe a que los seis hidrógenos de esta sustancia absorben a la misma frecuencia. ¿Es lógico esto? Sí, dado que los seis hidrógenos se encuentran en las mismas condiciones electrónicas. Si tomamos una foto estática de la molécula y miramos los hidrógenos de los metilos, algunos están más cerca del oxígeno y otros más lejos. ¿Por qué decimos que su entorno electrónico es idéntico? Esto se debe a que el enlace metil-carbonilo gira libremente, haciendo que los tres hidrógenos estén a veces cerca y a veces lejos lejos del átomo de oxígeno. Lo que mide el equipo es un promedio, que sí es idéntico para los tres. El hecho de que los dos metilos estén en idéntico entorno electrónico puede justificarse dado que son intercambiables por medio de una operación de simetría. La reflexión, en otras palabras, son simétricos respecto al plano medido en la molécula. Diremos que estos seis hidrógenos que absorben al mismo valor de desplazamiento químico y de frecuencia son equivalentes. En realidad se llaman químicamente equivalentes, pero por el momento haremos abuso del lenguaje diciendo equivalentes. Esto nos lleva a un razonamiento interesante. Son equivalentes entre sí aquellos hidrógenos que puedan ser intercambiados por una operación de simetría o por rotación alrededor de un enlace con giro libre. Pasemos ahora a la integración. Veamos el siguiente ejemplo. El metil terbutil éter presenta dos señales, la señal de 3.3 partes por millón, correspondiente a los 3 hidrógenos del metilo, que son equivalentes entre sí, y la otra señal a 1.19 partes por millón, correspondiente a los 9 hidrógenos del terbutilo. Estos valores son lógicos, dado que el oxígeno desprotege a los hidrógenos del metil a mayor medida que a los del terbutilo, que están más lejos de él. Sin embargo, en este caso hay una diferencia más entre los grupos de hidrógenos la cantidad el terbutilo tiene 9 hidrógenos va a absorber más cantidad de radiación que el metilo de hecho absorberá exactamente el triple Ahora bien, ¿cómo medimos la cantidad de radiación absorbida? Esto se hace a partir del área de cada pico, dado que el área de los mismos es proporcional a su concentración. Por ejemplo, en este caso, las áreas bajo la curva de las señales del terbutilo y del metilo estarán en una relación 9 a 3. ¿Cómo se miden las áreas bajo la curva? Esto se hace a partir de la función integral del espectro, la que suele graficarse sobre el mismo. Finalmente, el acoplamiento spin-spin. Analizaremos a continuación un espectro más completo. El siguiente es el espectro del acetato de 1,2,2 tricloroetilo el cual presenta tres señales, una a 2.21 partes por millón, la cual integra para tres hidrógenos, otra, otra a 6.36 partes por millón, la cual integra para un hidrógeno, y otra a 6.57 partes por millón, la cual integra para un hidrógeno. Podemos decir que la señal de un hidrógeno a 6.57 partes por millón corresponde al carbono 1 del etilo, es el más desprotegido pues está unido a un cloro y a un oxígeno. La señal de un hidrógeno a 6.36 partes por millón corresponde al carbono 2 del etilo desprotegido por los dos cloros. Y por último la señal de 3 hidrógenos a 2.21 partes por millón corresponde claramente al metilo Sin embargo nos encontramos con un hecho que no habíamos visto antes, las señales de los dos hidrógenos vecinos del metilo aparecen como doblete a qué se debe esto debemos recordar que los hidrógenos de cada compuesto se comportan como pequeños imanes con spin a favor o en contra del campo externo alfa o b. los hidrógenos que están ubicados en carbonos vecinos interaccionan unos con otros del mismo modo que lo hacen los dos imanes a este fenómeno se le llama acoplamiento spin-spin y solo es observado entre hidrógenos que estén unidos a átomos vecinos si están más lejos el efecto es mucho menor y no se observa en el espectro. Nótese que la señal del metilo no aparece desdoblada, Dado que no hay hidrógenos en el carbono vecino, a estas señales simples sin desdoblamiento las llamaremos singletes o singuletes. De hecho, todos los espectros que vimos hasta el momento contienen exclusivamente singletes, dado que ningún hidrógeno tiene hidrógenos vecinos con los carbonos adyacentes. Podemos anticipar que si un hidrógeno tiene n vecinos, entonces la multiplicidad de las señales será N más 1. Si un hidrógeno tiene 4 hidrógenos vecinos, la señal se desdoblará en 5, quintuplete. Si tiene 5, se desdoblará en 6, sextuplete. Cuando una señal consta de muchos picos, 6 o más, o cuando no se distinguen muy bien, se suele usar la palabra multiplete. Y con esto llegamos al final, dejen sus comentarios aquí abajo y esperen el próximo video. ¿Qué molécula les gustaría analizar? Leo sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones y darle like a este vídeo.